Hola chicos amigos y suscriptores de YouTube, aquí de nuevo Ryan en un tutorial esa vez muy sencillo de cómo descargar e instalar el beta de Minecraft 1.8.1 pero man, eh. bueno, básicamente digamos que no es descargar sino es hacer algunos ajustes en tu launcher de Minecraft ya sea pirata o premium y bueno lo que tienen que hacer es edit, eh, darle a donde dice el botón lo que tienen que hacer es presionar el botón que dice Edit Profile y allí activar el botón que dice activar versiones beta 2010, 2011 y también activar versiones snapshot. Entonces cuando vayan a seleccionar versión solamente eligen la versión 14W, no sé cuántos números por ahí. Selección B. Si ponen A sería alfa, si ponen B sería beta. O sea, alfa no está terminado y B versión beta. Vamos a hablar un poquito de las novedades que yo he visto que trae esa versión del Minecraft 1.8.1. Eh, una de ellas versiones, una de esas cosas que yo he visto que trae así muy notable es que el skin por algo están haciendo eso de cosmic de skin migration o sea que el martes no sé qué día que aparecen los launches ahora mismo eh, los van a mover a otro lugar para hacer para implementar cosas nuevas al, al skin y una de esas cosas que pude ver en la versión 1.8 es que puedes quitarle la cabeza quitarle los brazos quitarle cosas y añadirlos y editarlos dentro del Minecraft O es lo que creo que pueden hacer Otra de las cosas que vi Es que puedes bloquear dificultad puedes bloquear la dificultad O sea, si pones Easy y le das Look difficulty, jamás y nunca la podrás quitar No sé si en un futuro alguien descubra algo Pero por lo ahora No veo que nadie lo pueda quitar eh, ¿Qué cosas vi? Vi que pusieron más flores También vi que, uh, que ahora trabaja más rápido Sin Optifine sin nada, o sea, estaba jugando sin Optifine y iba todo fluido como si, como si estuviera grabando con, con un Optifine en algún programa bueno. ¿Y qué más? Eh, Puedo seguir pensando. Y sí, creo que nada más por ahora porque como digo, es una versión beta. No es nada que digas que ah, no está incompleto, no tiene eso, no tiene nada nuevo, no vale la pena. No, simplemente beta. Ellos están todavía trabajando y viendo cómo pueden hacer cosas. Entonces, mantengan paciencia, mm. prueben el beta y no critiquen. Así que eso fue todo, like, suscríbete si no te has suscrito y favoritos y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima, chao.